Hola a todos y todas, en el tutorial de cumplimentación de la ficha de resultados del test 1, aprendimos a rellenar las puntuaciones en función de la tabla de baremación que nos facilitaron nuestros profesores. En este caso vamos a proceder de la misma forma, trasladando los resultados obtenidos en la olimpiada de avatares, eh, acudiendo eh, a este mismo archivo, pero abriendo la pestaña correspondiente a ficha de individual de test 2. Aquí ya aparecen automáticamente todos los resultados del test 1 que introdujimos por primera vez. Aparecen en las columnas C y D. Ahora tendremos que rellenar las columnas E para los resultados del segundo test y F para la puntuación eh, que les corresponda. Vamos a poner un ejemplo rellenando los datos de la prueba de flexibilidad. Imaginemos que en, el, en la Olimpiada de Avatares, en eh, la prueba de flexibilidad y concretamente en flexión profunda, conseguimos una puntuación de 35, a lo cual le corresponde una puntuación de 6,5. Y en flexión de tronco conseguimos hasta 17 centímetros y en nuestra tabla de baremación, Vemos que le corresponde 9,5 puntos. Como veis, la media aritmética de las pruebas eh, que vamos introduciendo se van trasladando automáticamente al cuadro resumen de resultados. En la columna, claro, ahora en la columna test 2, y al mismo tiempo se va generando un diagrama de color rojo. Por ejemplo, en flexibilidad, la media sería de 8, ya se ha trasladado automáticamente a esa columna y eh, vemos que igualmente se ha generado el diagrama de barras correspondiente. Recordemos que el esfuerzo de la superación tiene un premio y, por tanto, por cada 0,5 puntos de mejora con respecto al primer test, esta mejora, por cierto, se establece también automáticamente, se añadirán 0,25 puntos hasta un límite de mejora de 1,5. Si observáis, hemos conseguido una mejora de 1,75 del primer test de flexibilidad con respecto al segundo. Y eso le corresponde añadir al segundo test pues, la cantidad de un punto. Entonces, de 8, nuestra puntuación final va a ser 9. Aunque en el diagrama de barras, recordemos, va a constar el resultado de las calificaciones medias del test. Si hay un emperamiento no se tendría en cuenta y se calcularía la nota media del test 1 y el 2. Vamos a ver cómo quedaría la ficha eh, totalmente rellena acudiendo a una ficha que tenemos de ejemplo, ficha individual test 2 ejemplo, con todos los resultados. Comprobando el diagrama de barras y el cuadro de resumen de resultados podemos observar cuál ha sido nuestra evolución y tenemos la información necesaria para realizar los comentarios oportunos y poder reflexionar sobre cuál ha sido nuestro rendimiento en función de nuestra dedicación y esfuerzo y otros factores que hayan podido influir. Como vemos, la forma de introducir los datos es bien sencilla y obtenemos todos los resultados pues, de forma automática. En fin, esto es todo. Introducid ahora vuestros resultados y realizad las reflexiones oportunas. Un saludo.